tutorial vamos a crear una actividad rosco hacemos clic en rosco en las instrucciones podemos escribir instrucciones además del texto que se nos ofrece en las opciones podemos decidir si lo queremos minimizado el tiempo total del juego y el número de vueltas que podemos darle en el caso de dejar una palabra para después de igual forma si queremos mostrar o no las soluciones y si durante es un, un juego muy sencillo. Damos una serie de definiciones y ponemos la palabra. En la primera voy a dar la definición pues Bien, en esta segunda definición lo que voy a hacer es eh, escribir de nuevo la definición, por ejemplo, y le vamos a decir que contenga la a eso hacemos clic aquí cuando vemos que el icono está de esta forma eh, la palabra que se nos ofrece contiene la letra P en este caso sería Abrazo. de acuerdo de igual forma en este tipo de acciones podríamos insertar una imagen que nos diese o que diese a nuestros alumnos una pista sobre la palabra que estamos eh, en resumen, es un juego para crearlo de una manera muy sencilla, donde ponemos definiciones y, o bien, ponemos una palabra que empiece por la letra que estamos definiendo, o por el contrario, haciendo clic eh, en el icono, ponemos una palabra que contenga la letra en la que estamos. De igual forma, y al, al igual que el resto de los device, eh, de estos tipo quest, podremos seleccionar un itinerario con palabras de claves o palabras o códigos claves al final de realizar la actividad con un cierto porcentaje de aciertos. Podemos configurar las opciones SCORE, así como las cadenas de texto que nos ofrece la actividad. De igual forma podemos compartir para importar un archivo será una imagen del estilo Como este. empieza por la A, el lugar donde apuntan las tareas de, de clase contiene